ya llegó ahora sí todo el soporte que merecía el Salaman Great y pues ya está en condiciones de ser competitivo así que les traigo por fin un deck Salaman Great, así bien chulo, la verdad está bonito Nada más producía una carta que ni siquiera es cara, pero bueno, no la encontraba De cualquier modo, espero les guste mucho Me empeñé en hacerlo lo mejor posible, así que espero de verdad lo aprecien y lo disfruten eh, No olviden que este deck lo pueden comprar en la tienda de Barrel City Coatzacoalcos Hace envíos a toda la República Mexicana Y su compra está segura, su dinero está seguro Así que 100% recomendable en la tienda Sin más que agregar vamos a empezar con el Deck Profile Jugamos triple Ladybug, es triste porque este deck le saca más provecho a la Ladybug que el propio deck Cybers de Yusaku. Entonces, eh, la verdad una carta muy buena cuando es invocada de manera normal o especial, podemos añadir de nuestro deck a la mano un monstruo Cybers de nivel 3 o menor. Lo cual nos viene como anillo al dedo porque le sacamos muchísimo jugo a esos monstruos Link eh, y de verdad eso se, ese exit que por ejemplo tiene... Eh, qué se hace con dos monstruos de nivel 3 La verdad le sacamos muchísimo, muchísimo jugo Ah, ¿por qué, ¿Por qué me quedan chuecos? Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero de todas formas Le sacamos muchísimo jugo Así que vamos a jugar tres de esta bonita Ladybug También vamos a jugar Triple Salaman Great Gazelle Que también es muy, muy importante en el deck De verdad, el soporte que salió para el deck En el Structure es fenomenal Así que, ah, no, no sé cómo explicarlo Un buen soporte puede hacer meta cualquier deck Inclusive al Claudian, no pierdan esas esperanzas, El Claudian le sacarán un buen soporte y será meta, yo se los juro, algún día va a pasar También jugamos triple Salaman Great Spinny, otro monstruo muy importante, me encanta porque son monstruos de nivel 3 que se invocan básicamente de a gratis Entonces le podemos sacar máximo provecho a todos los combos, casi siempre con una carta en mano, entonces la verdad muy muy chulos también jugamos triple Salaman Great Foxy, otra carta muy importante, eh, también monstruo de nivel 3, nos excava, nos busca, nos añade, está bastante bastante padre a decir verdad, jugamos un Salaman Great Foxer, otro zorrito, pero del otro lado y color rosa, de cualquier modo aún no es suficiente, más allá no la veo tan viable. Jugamos un Salaman Great Falco, porque Falco también es bastante bueno, nos recicla las magias y trampas Salaman Great en cementerio, así que sí tiene espacio para al menos uno en el main deck. Vamos a pasar con los otros monstruos que no son Salaman Great. vamos a jugar eh, un Speedroid Terror Top, vamos a ponerlo aquí, un Speedroid Terror Top y por supuesto un Speedroid Terror. Eh, Tectonborg Mosquito y Trompo 1 y 1 es más que suficiente Para poder potenciar un poquito esas invocaciones Por Exit de 3, más allá de eso No le tenemos más uso, así que 1 y 1 Es suficiente Jugamos un Cruzaria de Recrucia Que jugaría 2, pero ya no tengo espacio Así que vamos a jugar únicamente uno Pero igual es recomendable que jueguen dos Al menos yo como consejo les diría que jueguen dos La verdad está bastante bien, es un monstruo fuego De pura casualidad eh, De nivel 3 y sin de manera espiral está bastante bueno, a decir verdad, así que eh, le sacamos mucho, mucho provecho Y también jugamos un eh, Degrade Buster, porque la verdad me gusta mucho Cyber de fuego de nivel 7, que nos ayuda a quitarnos eh, monstruos del oponente Además de que está ligeramente ponchado, la verdad es bastante versátil, le da buena versatilidad al deck Me gusta el toque, así que vamos a dejarlo a uno nada más Y ahora sí... También triple Ash Blossom como un sota que nada más niega tifones. No, no es cierto, los tifones no, los tifones niegan a la Ash Blossom. De hecho, nada más niega eh, nada. Es común, no niega nada. Entonces, vamos a jugar triple Ash Blossom que, pues, viene en el Structure. Así que no hay excusa para que no la puedan conseguir. Jugamos triple Cold by the Grave. De verdad necesitamos esos combos sí o sí Así que Call by the Grave nos va a ayudar a tener un poquito de protección adicional eh, Si sí, nuestro oponente fue eh, el que va segundo y tiene hand traps en la mano La Call by the Grave nos va a ayudar muchísimo a defendernos También jugamos Triple Salaman Great Circle Buscador exquisito que hace además invulnerables a los monstruos Que controlemos de efectos de monstruos del oponente Magia rápida, entonces de verdad muy muy buena carta Jugamos doble Twin Twisters Porque Twin Twisters nos ayuda también Está enfocado este deck al ámbito competitivo Así que Twin Twisters nos va a ayudar a quitarnos un poquito de back row En especial porque también si jugamos contra otros great Es probable que nos jueguen un poquito de eh, back row, Así que es bastante bueno este Twin Twisters aquí Además de que nos ayuda a descartar a los monstruos salaman great Para activar sus efectos después en cementerio Así que está bastante chido Jugamos un Wheel of the salaman great uno es suficiente. Si quieren jugar, si quieren no jugarlo, están en su derecho. La verdad, mucho no ayuda el deck. Bueno, mucho no, eh, no le hace falta el deck. Pero es un plus bastante bueno que a mí me ha gustado. Entonces, nada más vamos a jugar uno. Si ustedes, como dije, si ustedes no quieren jugarlo, simplemente no lo jueguen y ya. Metan otra cosa. Están en todo su derecho. Eso ya es más gusto mío y me ha dado buenos resultados. Y por último jugamos un Salaman Great Sanctuary. Únicamente uno. Este campo es muy importante, pero nada más vamos a jugar uno. Es super buscable, siempre lo vas a tener en primera mano Así que uno es más que suficiente Ya para acabar, una super polimerización Que siempre te va a hacer paro, te lo aseguro Entonces la super polimerización a uno está bastante bien Jugamos Triple Salaman Great Rage. Ahora, ¿por qué juego 3? Por lo general se juegan 2, pero a mí me gusta meter 3. Porque eh, no destruye monstruos, destruye cartas en general. Así que nos ayuda a tener un poquito más de control sobre el oponente. Dependiendo de las jugadas que haga. Así que eh, Rage simplemente es muy buena. Me gusta, es una destrucción asegurada al menos. Así que eh, a 3 me gusta bastante de verdad. Jugamos 2 Salaman Great War. Eh, 2 es suficiente, ahora sí, dos es suficiente. Prefiero las destrucciones eh, masivas a las a una negación nada más. Entonces, esa es mi lógica. Pero pues, son más gustos míos. Ya, si ustedes quieren jugar. Invertido o 2 y 2, está bien, también no, no pasa nada. También, una razón por la que juego 2 Salaman Great Roar es porque juego 2 Strikes y una Warning. La verdad son 5 counters y 3, bueno, 5 counters, 7 porque la Salaman Great Roar se recicla y la eh, Rage, pues destruye masivamente. Entonces, nada más vamos a jugar estas trampas, es suficiente, es mucho control lo que vamos a jugar sobre el oponente. Así que esto nos va a ayudar bastante. Vamos a jugar un Salaman Great eh, Violet Kimara, únicamente una es suficiente, eh, no, no hace mucho realmente, pero nos permite quitarnos cartas del oponente con la Super Poli o Confusion of Fire si es que no la tienen, entonces... Eh, una nada más para poder aplicar la Super Polio fusion of Fire dependiendo de ustedes Pero nada más es por eso Jugamos dos eh, Mirage Stelio muy, muy buena la carta De verdad extiende bastante las jugadas Y además nos permite regresar una carta de una, Un monstruo del oponente A la mano si sí, lo utilizamos como material para la invocación Link de un monstruo salamangrate así que eso está bastante, bastante chido. Y además de eso se hace con dos monstruos de nivel 3, es bastante genérico y nos permite invocar de manera especial desde el deck un monstruo salamangrate así que es bastante, bastante flexible. Jugamos un Bagushka porque, pues, eh, la verdad le estorba un poquito al Mirror Match. Debo admitirlo, estorba un poco el Baguska. Un poco, no mucho, pero de todas formas es bastante bueno. Y más con lo que está sucediendo ahorita que van a hacer con Asat y todo eso y los logs, Baguska nos va a hacer muchísimo, muchísimo paro. Eh, jugamos también triple... ¿Vale Links? ¿Qué? ¿Vale Links? Sí, de verdad me cuesta mucho. Ya van tres videos que no puedo pronunciar su nombre. Pero de todas formas, vamos a jugar tres. ¿Vale Links? Un gatito muy bonito que creo que es un gato. Espero que sea un gato. Que se hace con un monstruo cyber de nivel 4 o menor, significa que podemos hacerla con la Ladybug y nuestro normal summon no habrá eh, sido, desga sido malgastado como tal, así que está bastante chido. Eh, nos, nos ayuda a tener la Salaman Great Sanctuary del deck a la mano en primer turno, así que está bastante cool. Jugamos triple Salaman Great, eh, Sun Wolf, la verdad, este es el que proxeo, de verdad, perdón, es raro, pero también creo que es Short Print y de verdad no encuentro otro con uno. Perdón, con dos que me salieron de mi cajita La hice bastante chido, pero el tercero no le puedo conseguir De cualquier modo, estos tienen que ir a tres Sí o sí, de verdad, hacen un parote Jugamos dos Salaman Great Hit Leo Porque... Eh, está ponchadito la verdad, hace buen paro, así que vamos a jugar dos hit Leo nada más, jugamos un Nightmare Phoenix únicamente jugamos esto porque es un monstruo link de fuego que podemos aplicar sus efectos a pesar de las restricciones que pone Mirage Stalio, por ejemplo así que le sacamos buen provecho, un Power Code Talker porque también es un monstruo de fuego que se hace bastante bien eh, tiene un poquito de sinergia con el deck y por último un Transcode Talker para poder extender algunos combillos por ahí bastante locos que si llego a ese playoffs de game podrán ver eh, en todo su esplendor eso es todo por parte del profile del día de hoy la verdad espero les haya gustado mucho el deck no está tan caro como otros decks meta y si sí se puede colar en el competitivo si no es que si sí se va a colar seguro así que eh, es muy buena opción si tu bolsillo está un poquito apretado verdad entonces, no olviden que pueden comprar este deck en la tienda de Barber City, cualquier cosa se a toda la República Mexicana. Comentarios, dudas o sugerencias pueden dejarlo en la cajita de comentarios debajo. No olviden suscribirse, dar like a la página en Facebook y unirse al Discord oficial del canal. Yo soy Alberto, del Rincón de Luelista, y los estaré viendo en el siguiente video.